Me, me, me, me salí que no nos apoyen. señores miren cambios hay cambios en el toque de queda se ha solicitado ah, okay. muchas personas han querido que lo quitaran ya el flaco lo voció que lo quiten que lo quiten ¿eh? ¿Eh? no no no no hay que mantener algunos ustedes saben que no no se puede quitar de manera eh, total vamos a ver si tengo la información completa mientras va poniendo algunas imágenes, la disminución del toque de queda. Voy a leer, tener que leerlo de la pantalla que es dos horas. Entonces ya sería a las nueve de la noche y terminaría hasta las cinco de la mañana. Así que, y los fines de semana, o sea, de sábado y domingo, sería a las 7 de la noche y terminaría a las cinco de la mañana. Eso es a partir del lunes. El lunes. Atención, atención. El lunes, muchas personas se han quejado, por eso fue solo del vídeo de la rubia. Se han quejado de por qué no se había cambiado el toque de queda, o no se quitaba, o no buscaba una solución. Creo que fue la mejor forma, más sensata. Eh, 9 de la noche ya usted puede ir a un restaurantito a las 7 y ya flaco. A las 7 usted va, se da su cenita, ¿eh? Pero el lío es la gente con la discoteca, porque esa es otra cosa. La, yo no creo que tanto sea el peligro el toque de queda. Yo creo que lo que más sería más peligroso es la aglomeración de las personas. Que ya, ya ahora que ya está a las nueve, yo supongo ya que a las ocho de la noche comenzarían a cerrar los negocios. Ya a las ocho de la noche la gente está cerrando sus negocios y a las nueve la gente podrá eh, estar en su casa y eh, según la nueva eh, disposición que hizo el gobierno yo entiendo y creo que la medida fue muy buena ya, que no es que quitarla totalmente, porque si la quita de forma total, el caos, usted lo verá, señores, la el gente que no le para, aunque hay, hay sitios que yo no sé si no existen policías, parece que ahí no viven, ahí nunca ha pasado un policía por ahí, nunca, y eso está neutro, eso está totalmente neutro. Creo que a las nueve de la noche, es más considerable, y cualquier gente puede salir a comprar en una cena, eh, los que trabajan pueden salir más cómodos, uno no puede estar, por ejemplo en los supermercados van a estar, a, estarán más desocupados, habrá menos eh, tapones, porque ya a las 5 de la tarde pasaba de que la gente quería llegar a su casa para que no le lo cogiera los tarde... por ejemplo, no aquí en Cibao, en San Francisco de Macorís, pero sí en la capital. Que el trayecto puede durar hasta una hora. Imagínense ustedes a veces sale un tapón que duraba una hora y pico. Se hace más difícil. Entonces, eso está muy beneficioso para las personas que ya quieren llegar a su casa de manera tranquila, no quieren llegar corriendo, eh, sin que lo paren y todo eso. Así que ya de a partir del lunes, del lunes, atención, lunes. ¿Saben lo que es el lunes? Lunes, el toque de queda... Empezará a las 9 de la noche y terminará a las 5 de la mañana. Y los fines de semana, que es lo que le interesa a Jorge Luis, que es los fines de semana que bebe, eh, es a las 7 de la noche. Así que las personas eh, pueden hoy, y pues desde hoy vayan despidiéndose de, de lo que va a ser el, el toque de queda, desde las 7, ya será desde las 9, así que usted verá tranquilo, no salvarán estos tapones tan grandes, tan largos, y creo que así sería muchísimo mejor. Creo que fue una buena medida de la presidencia, y nada, vamos a esperar a ver cuándo por fin saldremos de esta pandemia, que ya estamos medio como medio cansados, ya esto como que cansa, ya queremos algo diferente, algo nuevo, pero nada, esto es esto es lo que Dios nos, nos envió y lo que nos tocó.